En el día de hoy jugaremos Roblox pero no podemos salir del círculo Este minijuego consiste de que un grupo de youtubers estaremos encerrados en un círculo Si tratas de salir del círculo serás eliminado Aparecerán desastres naturales donde debemos superar para sobrevivir Y no ser eliminados El ganador se lleva un millón de robos No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos como esto Sin más que decir ¡Que empiece el juego! Bueno me paras, como ya saben, tenemos que estar aquí en el círculo, porque si no. Vamos a morir todos. Oh, bro, no bro, no. bro, bro, bro. ¿Cómo nos vamos a salir del círculo? Mira la amplitud y el espacio para, para estar aquí. O sea, yeah. eh, debes oh. estar muy ver, tonto para salir. A ver, Betofi, ¡Ah! en estas es personas verdad. existen muchos bobos. Y por ejemplo, aquí hay una. No encuentro fallas en su lógica. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es la cantarilla? No, no lo sé, eh, parecía... No lo no presionan, no lo presionan, no presion, presion. es de amor espera, espera, espera! ¿Eh? ¡Se ¡Sí, hizo sí, sí, sí, más chiquito! ¿Cómo? ¿Eh? ¡Se hizo más chiquito! chiquito? ¡Corre! ¡Ay, ¡Ay, corre, corre, ¡Ay, corre, ¡Ay, ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Salten, salten, salten! ¿Qué es eso? ¡Tenemos que subir, tenemos que subir! ¡Suban, suban! ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El ¿Qué? suelo lava! ¡El suelo lava, creo! Sí, sí, sí, sí ¡No! ¡Murió el ángel, bro! ¡No, no puede, puede ser. ser! ¡Ah, caray! el oh, círculo está checando! Ah, ah, el no sabemos bueno, no, que nos no, va a tocar no, ahorita, así que tengan mucho de meteoros, cuidado. Lluvia de meteoros, chicos. meteoritos, meteoritos! ¡Meteoritos! No, arriba, arriba, lo tenga lo lo lo cuidado, arriba, arriba, arriba cuidado arriba. No mi pana, tengan mucho cuidado y no se van a salir, no se salgan. vamos Vamos a Esquivan, esquivan, esquivan, esquivan. Uy, ¿qué es esto? ¡What ahora no? No, viene! ¡Hostia, qué es esto! ahora viene hostia qué es esto tengan mucho cuidado! ¡Vienen muchos catástrofes! ¡No! ¡Capo, tiene un tornado! Mi pana, tenga mucho cuidado con ese tornado que nos mandaron ¡No, no, no! ¡Me llevó! ¡A pollo! ¡Me llevó a me llevó pollo qué hace? ¡Ah, también el pollito! ¡Ah, no está vivo el pollo! Pensé que lo había chupado A eso se le llama estrategia ¡Bro viene un zombie! ¡Tenga cuidado con ese wey! Estamos. no, ya sí, no me voy a bro, a el ir. zombie. Yo le pego, yo le pego. El car, el ah, car, tenga cuidado con el car. <ríe> <ríe> el bro. No, pero no, porque ¿no? viene tanto desastres. Y el circo se man, se man, lo man, no, el el de se vio pequeñito. Manita, ¿qué está pasando? No lo sé, Azo, no lo sé. No toca alcantarillas. No, bro. Ya se ha muerto. No, bro, no bro, ¿qué tengo? Mira, tengo, tengo. ¿Qué se eso? ¿Qué es eso? Eh, es ¿Sí? pues... nope, no, poquitico <gence> no, no, bro, no, no, no, no, no, no. no, dame no no no, ¡No, no, no, no, no, no, no, no, corre no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vale, no, no, no, no, no, Sí, ya lo no, no, ¡No, John! ¡John, se no no, ¡No! ¡No! Bueno, la verdad es que si era el John oh, oh, todo, Eh Voy a matar a este güey, toma, toma, vete, vete, vete sucio Ay, se muere! No, la bomba! ¡No, la bomba! No ¡Dásela al bot! ¡Dásela al bot! veto! ¡Se la doy, se la doy! ¡Toma, perro! Oh, ¡Dásela, dásela! ¡Bruh, no bruh! ¡No, la trae el bot! ¡No, no! Bro, no, no bro, bro Déjate, déjate. déjate. No uy, uy, uy, no el no, no, no chupa el tornado <risas> No, mi para, tenga mucho cuidado. ¡La bomba! ¡Aléjate, déjate! No! no viene, viene, viene. Viene, el bot, no. el, el bot, no. aléjate, alejate, tiene no, la Vale, vale, murió el bot. Vale, tenga cuidado el tren. ¡Hala! ¡Hala! ala, ala! ala ¡No se muere! Bro, qué miedo, qué miedo, fin. Ese tren, loco, me, casi me saca Amigo, parece lima ¿no es Pelea de almohadas oh, Pelea de almohadas Toma, Toma. Pelea de almohadas Almohadas, no Almohadas, loca Uy, ¿qué Toma. se viene? Bro, tengan oh, cuidado, no del cielo Ahora son Yuki, bro Ay. Quedamos cuatro, quedamos cuatro eso se definirá en un rato A ver quién va a sobrevivir No Mira, no hay minas, creo ¿Eh? ¿Ahora? Es ah, nos va a saltar Vale, vale, Vale, vale, vale, vale. Saltamos. Okay. ¡Qué vale, tenga mucho cuidado. No, pero, Uy, pero, pero, pero, Uy, pero, uye, pero, pero. México, uh, a... retrasado. ¿S3? Eres retrasado. Bro, bro, bro, es que salté y me empujó, no sé ni cómo. Pero bueno. ah, eras menso, Capley? Pero si no soy menso, que yo vi cómo salté. No, no es cierto, mentira. Mira, que qué chido." Oh, por fin algo bueno, por fin Me nada de explosiones. Esto. O sea, oh. hola, ahora tenemos que ir arriba. Vale, pues eso está muy fácil con el salto que nos dieron, ¿eh? No, no pero no no espérate. No espérate. Ándale. Ándale. Ándale. No está fácil, no está no, fácil no, ahora. No, no. Asus, corre. No, Beto, no. Beto, abastan, Beto, Beto se no. No, va a morir. Beto, Beto opí. No es nada. Se me salvó salimos. Se salvó por poco el Beto, como que no sabe nadar, sucio. Bro, bro, bro, bro. Que, que nunca voy a clase de natación. Entonces, no como sobreviviste en esto. Mi botellita de la suerte. No, no, otra vez, no, no, ver, otra vez, otra vez. Creo no que está oxigeno. la lava, está claro. la lava, está la lava. No, me digas eso. No me fuguen, no, no, me, no me, me fuguen. No, pero no, ¿qué no, hacen? No, ¡Me han tirado, sucio! ¡Sube, sube! ¡Vamos, vamos! vamos sube subiendo! subiendo! Vale, pues como que esa agua es troll, eh. Porque no hace nada. O sea, no. no ¡Ay, no! ¡Ay, la bomba, bro! ¡Ay, what? ¡What? Tengo tremendo. ¡No la tenés! ¡No la hazlo! ¡Se llevó la asno, loco! ¡No! ¡Nos vemos en otra vida, crack! Me estoy muriendo, me estoy muriendo, Lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. No, amigo. No. no, quedamos los mejores. Quedamos los mejores. Eso, qué chavos? Un, beso de un besito de tres, de vamos, tres, vamos, de vamos, tres. Un besito de tres. <risa> ay, ay, ay, por favor, eso no se me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Y si sacamos de acá, y nos quedamos con el dinero, no me... Puede ser, ¿eh? No me No me traiciones, pana ¡Ay, No, no, no. chupa. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Cómo? A ver, Uy, no me yo me quedo quieto y no me hace nada yo, Mira, estoy ¿no? modo quieto y ahora oh, me... ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Comida! bueno! ¡Uy, eh? no, no, no, no! ¿What? ¿Qué, no no si no. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Uy. A ¿a ¿Alguien le tocó bielo? Oh, ok, ok, siempre le toca todo bueno a Betofi. Es verdad, Betofi le ha tocado juguitos, le ha tocado muchas cosas a, ver, a, a mí porque siempre le claro y sigue tomando jugo enfrente de nuestras narices, bro, dame un poquitico. Es que yo voy a ser el ganador. Beto, dame un poquitico. Dame naming. un poquitico. Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo, lo tira, lo tira, lo tira, lo tira, lo tira, ¡Ah, qué bro! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! ¡Ah, bro! mucho cuidado, No tranquila, nena. Ahora la bro, bro, bro, bro, bro, bro! ¡Pony hop, up, hop, ¡Cuidado, ¡Cuidado, bunny hop, hop! ¡Ay! Tenga mucho cuidado. Amigo, parece bro! ¡Levántate! ¡No, el Beto! ¡Ven vete, ¡Vete, veto! Uy, rojo la sangre, bro. bro, Mi bebida me está salvando. Mi bebida me está Otra vez tocó A ver, juguito, juguito, juguito. Eh, qué rico, eh. Juguito amoroso. Es porque creo creo que soy un moreno, sí. ¿verdad? Por eso oh, no eh. me tocan cosas buenas Bro, Bro, que me toco una guía de amor Creo que sí, es una gracia por ti. No, la bola, ¡Ah! ¡A ti sí y a mí, no, loco! ¡Esquiva las bolas! Vale, vale, Uf, Uf, no, ahorita viene la pared Corra, salta saltamos! ¡Uy! ¡Ah, la otra! ¡Sale la bola esta, no, la... sucia! Vale, ¡La bola, la esta, bola, la sucia. bola! ¡Uy, chuchu! chú! ¡Tengan mucho que a panas que ya me queda poca sangre! No tengo en amarillo, No tengo un amarillo! Ahorita te hacemos una transfusión, capellito, tranquilo, bro Tengo que una transfusión de sangre, ay ven Dani ven Dani, Dani, Dani ven para acá. Mande sí, mande mande, bro. El lo va muy tranquilo porque no, no le mentimos y, y, lo, y los pulsamos aquí en la competencia y así nos repartimos el ah, no, mira! Ahorita lo podemos ir ahorita en te... la lava en la lava. Bro, la lava bro, corre, mira, corre, bro, corre corre corre. No, uh, uy uy uy. Ahorita cómo vamos a subir, bro. Uy por aquí por aquí, bro. Me mira para. Uy. no. no. <ríe> <ríe> Eres un grandísimo estúpido. No. <ríe> <ríe> <ríe> Bro, casi Man, se llora el betofi, bro. Beto, solo bro, quiero bro. que sepas que no me voy a ir de aquí. Esos diamantes van a ser de mi mamá. No, no. A... No, yo no. No, no. no, no. No, no. No, no. No, no. No, yo no. No, no. No, yo no. No, no. No, yo no. No, no. No, yo no. No, el no. No, qué no. No, no. No, no. No, qué?